Cielo Ciudadano. Presidente de la República cumplió con varias actividades en la ciudad de Guayaquil. Esta semana iniciará el proceso de transición de gobierno. Las atenciones médicas aumentaron en un 7,7% y en lo internacional, Francia va a segunda vuelta sin los dos partidos tradicionales. Hola amigos? Muy buenas noches, qué gusto acompañarles en la tercera entrega de Noticias. Estamos listos con la información. De manera paulatina, más de 2.6 millones de estudiantes regresarán a clases en el régimen Costa. En la inauguración del año lectivo participó el presidente Rafael Correa. Más de 2.6 millones de estudiantes del régimen Costa regresaron a clases.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 esparcimiento. Este paso peatonal tiene 209 metros de longitud y 90 toneladas de infraestructura. Además comprende de 860 hectáreas constituyéndose en el nuevo pulmón de la Perla del Pacífico. Continuando con su agenda en Guayaquil, el presidente de la República Rafael Correa inauguró el Coliseo Polideportivo Abel Jiménez Parra. Eh, la obra se levantó con la empresa inmobiliaria.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 El ex candidato a la vicepresidencia de la República por la Alianza Creo Suma Andrés Paez, presentó el pasado 22 de abril ante el Tribunal Contencioso Electoral un recurso de nulidad para las elecciones del 2 de abril. Esta petición fue archivada por el organismo por no sustentar las debidas justificaciones para el pedido el Tribunal Contencioso Electoral notificó el archivo del recurso extraordinario de nulidad a las elecciones de presidente y vicepresidente de la República presentado el pasado 22 de abril por Andrés Paez. El organismo, luego de efectuar la verificación al contenido de los escritos presentados, a pesar de que el compareciente dice cumplir con los requisitos establecidos en la ley, este no les da cumplimiento ya que, entre otras, no precisa la junta receptora o juntas receptoras del voto de cuyas votaciones se plantea la nulidad. La indicación específica de la causal por la cual se plantea el recurso tampoco individualiza el acta de escrutinio provincial, regional, distrito metropolitano, circunscripción del exterior o nacional del que se impugna. Menos aún realiza la mención individualizada y detallada de la causa o causas por las que pide la nulidad de las elecciones. El Tribunal Contencioso Electoral aclaró además que la sola petición de la declaratoria de nulidad debe estar acompañada de elementos probatorios suficientes. Caso contrario, el juzgador se encuentra en la obligación de desechar la pretensión de conformidad con el principio legalmente reconocido. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Amigos, es tiempo de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Tendremos más información al regresar.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 Los diarios europeos resumían el lunes en sus portadas el terremoto político ocurrido durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales francesas. Conservadores y socialistas, los dos grandes partidos tradicionales de derecha e izquierda, que se alternaron en el poder desde 1958, quedaron fuera de la carrera. El joven europeísta y liberal de centro, Manuel Macron, ganó la elección, pero sin los votos suficientes para alcanzar el Palacio del Elíseo. Disputará el balotaje del próximo 7 de mayo con la líder de extrema derecha Marine Le Pen, quien con una visión antagónica propone una salida del euro y un referéndum sobre la pertenencia de Francia a la Unión Europea. Desde el mismo lunes, ambos comienzan a prepararse de cara a un debate mano a mano y al duelo final de la contienda. Macron ya recibió el respaldo de dos de los candidatos derrotados y de dirigentes europeos. El presidente chino pide a su homólogo estadounidense contención al día siguiente de que Estados Unidos iniciara maniobras militares conjuntas con Japón en el Pacífico. En una conversación telefónica, Xi Jinping y Donald Trump acordaron seguir en contacto para tratar la escalada de tensión entre Washington y Pyongyang y otros temas de preocupación mutua. Dos destructores japoneses se encuentran junto con el portaaviones estadounidense Carl Vinson y su flota cerca de Filipinas. Tras varios días realizando ejercicios conjuntos estratégicos y de comunicación, a finales de semana se aproximarán a la península de Corea. Pyongyang considera estas maniobras una provocación bélica y ha advertido sobre el estallido de una guerra termonuclear si Washington sigue con ellas. Seúl también estudia unirse a dichas maniobras. Familias enterraban el domingo a las víctimas del ataque talibán a una base militar del norte de Afganistán que dejó al menos 130 muertos. El balance sigue sin ser definitivo dos días después de la matanza del viernes, en la que un comando de 10 hombres en uniforme entró al complejo y disparó contra los soldados reunidos en la mezquita a la hora de la oración. No tenemos nada que pedirle al gobierno. Nosotros y muchos más hemos perdido hermanos e hijos por este gobierno incompetente, así que ya no hay más esperanza. El gobierno afgano abrió una investigación sobre el ataque y denunció que los talibanes recibieron ayuda extranjera sin mencionar algún país en específico. El Talibán y otros grupos terroristas no tienen la habilidad para conducir este tipo de ataques a menos que tengan respaldo de un gobierno. Estamos prácticamente en una guerra internacional en Afganistán, no solo una guerra interna entre afganos. En redes sociales, los afganos pedían la dimisión de autoridades tras la tragedia en la que la mayoría de las víctimas eran jóvenes reclutas. Malas noticias para James Mattis al comienzo de su visita sorpresa a Kabul. El secretario de defensa estadounidense ha estado en el cuartel de la OTAN de la ciudad afgana... ...y se espera que durante el viaje se reúna con el presidente del país, Afraf Ghani. Poco antes del aterrizaje de Mattis se producía la dimisión del ministro de Defensa y del jefe de Estado Mayor. Ambos están acusados de negligencia por el mayor ataque talibán contra una base militar en Afganistán. Fue el pasado viernes cuando una decena de insurgentes... Acabó con la vida de más de 130 soldados en masar -e sharif al norte del país. Este mismo lunes ha habido otro ataque, esta vez contra una base estadounidense en la provincia oriental de Kost, aunque todavía no han trascendido datos. El jefe del Pentágono llega a Afganistán el mismo mes en el que se ha lanzado sobre este territorio la mayor bomba no nuclear del arsenal de Washington que provocó la muerte de cerca de un centenar de yihadistas. Estados Unidos mantiene a 8.400 soldados en el país, aunque según fuentes militares podría haber un requerimiento de entre 3.000 y 5.000 tropas más. Aquí concluimos. Gracias por habernos acompañado. Me despido deseándole una excelente noche. Que descansen nos veremos el día de mañana.